Me gusta que haya cosas Vale, un maniquí Un maniquí, una caja Mira, que tú puedes... Ese, ese ale no le queda nada Un pequeño print eh, mapa del tesoro Dageon Tresure Ey, espera, hola un Tresure ponía, hola Espera, espera, espera Vamos a hacernos un... No, no podemos, tío, un Medicate. Papá está en la primera, eh... La primera... Sí, la casa de mi tresco, pues, exacto Estamos aquí con, con las vampiras Y ahora vamos a por la cuarta más... La máscara no, la cabrita, fancero, tú, teníamos que reventar Darte caso Es que es un asterisk, no se quedará Dice, hay un tesoro en el ataúd de ese eh, noble Que vale una fortuna Pero tiene truco, algo... Vale, nada, este lo hemos hecho ya, campeones Este lo hemos hecho, literal, lo hemos hecho ya eh, Lo hicimos ayer gracias a Balta que se metió en el Discord y nos ayudó Increíble Papá, hablando de eso eh, Me tengo que ir al examen de inglés Espero, espero, Alan Que salga de putísima madre, tío El examen Me cago en la leche Un mega abrazo Y después nos vemos, leñe Me cago en la hostia Hombre, ya Vicky pasa En ese Resident Evil eh, Manu eh, te, Josué Muchísimas gracias Por ese megafollow, buenado. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas Que forman parte De esta gran yeah, comunidad Papá, que en Twitch Bienvenido, hispana ¿Cómo estamos? Grande Esa smile siempre Hasta luego super Alan Que te vaya bonito en las clases Seguiren ¿Cómo fue el directo, mi hermano? Aquí estamos ya después de boxear en Fortnite Bastante guay, eh, ya sabéis, viene el meta eh, Diferente, Tengo, me da igual eh, sacrificar BioWare un rato, que solo viene en concreto Por Fortnite, para también disfrutar un poco De este gran juego, y cómo estamos Mi hermanote, SuperGuren, bueno bro eh, Ya he terminado mi castigo y podré eh, Jugar Resident Evil, hostia, porque me lo compré La verdad es que está, o sea, por 40 euros Yo sé que este juego va a salir dentro de poco, de una semana Va a dar 30, pero bueno, ese eh, qué, qué grande esta vez de Ari, tío Oro, eh, lorito, eh, lorito del tesoro La verdad es que lo hicimos ayer, ese puzzle, eh Alberto, ¿cómo estamos campeón? Ya después de, de jugar a Fortnite de una hora y pico ¿Un franco? ¡Qué guapo! Del tirón, en eh, poco a poco, la verdad eh, Ya verás que vas notando, ¿no? Que se va formando una comunidad que siempre son los que están a diario, ¿no? Eso es lo más bonito de Twitch. Me falta aquí algo todavía O sea, ¿eh? ¿Qué cojones me falta aquí? O sea, un franco, tío Qué bueno, ¿no? A ver, no, no sé es cómo fucking carajo apunta. Acercar, al, al, al hostia, ¿eh? Acercar, alejar, al, estoy Ah, vale Qué guay, o sea, un franco, tío ¿Cómo será el, el boss al cual nos enfrentemos o algo? Aquí tiene que haber algo O sea, aquí tiene que haber algo Literal Si me dejo esto en rojo, que aquí hay algo ¿Dónde está? Arriba de los techos, tío Seguro, seguro que hay algo en un techo Hay algo que me está rayando aquí y que no lo he cogido Vale, patrón, en la cesta del pan Tampoco hay nada. es que no me puedo dejar nada Soy como un flipado de dejarme las cosas Qué gachón este Kiuren normal, la verdad Las horas que le echamos, Me cago en la leche No es eso, o sea, literal Es lo que dijo antes Nicole, porque hay muchos peques Que siempre quieren el beat, pero también la gente Como tú, Kiuren, y también, coño Ahí tenéis a, a Yoshi, que desbloquearon el beat No, por, por sí mismos, tío, eso es la polla Pero caso Una ganzúa, de puta madre, creo que he despertado a alguien Qué grande este Kyuren La verdad es que me flipa Ya sabéis que También los bits Es una Bueno, una forma, ¿no? De identificar a las personas Por la eh, Bueno eh, Las horas que ha echado En el canal, tío ¿Todavía no? ¿Qué hay aquí que se me va? ¿Eh? ¿Qué hay aquí que se me va? Un pan Eh, nada Eso no es nada Campeón de está de Un hueco del Dark Souls Por lo tanto De eh, papá me toca eh, Jugar en mi celular FIFA y papá ¿no estás tienes que Hostia, pues mira, nos faltará una de las hijas de Mitrescu, ¿no? A todas Dame un besito, ¿eh? Ese bicho, ese bicho nos quería dar un besito Haceros caso Haceros caso, tío Pero me falta algo aquí, chavales Y no me puedo ir hasta que no... Ah, aquí está, ya está Ya está, ya está Yo soy feliz, ya está Resident Evil, ya lo sabéis eh, Balta me pega si no me hago Resident Evil de esta manera <risa> Pero está bien hay que, hay que coger todo en el juego Eso también está claro Hay que coger todo, tío es que yo ya lo vi todo. No lo veas todo porque os spoileáis. Me cago en la leche, Juan. No os spoileéis. Eso es la. Joder, es una tristeza, porque. Cuando os lagáis la ya no os asustáis. Papá, ¿eh? ya me diste ganas de, de comer panquecacho esta vez, Ari. La verdad es que yo ya tengo un poco de.. ¡Qué guapo! ¿Murciélagos? ¿Hola? ¿Vale, Hensil ¿Hensil? ¿Qué guapo? Pero soy eh, malo, ¿en serio? Papá, tengo quiz. Eh? Me tengo que ir sin problema, campeón Juan. Espero que te vaya bonito. Un placer hablar contigo. Sé que también, obviamente, todos los más pequeños siempre estáis ahora más entrevesados, básicamente, con los estudios. Entonces normal que os pasáis con menos frecuencia o con menos tiempo. Pero ya sabéis que siempre voy a estar aquí para vosotros. Eh, voy, tengo una duda, tío. Vale, duda resuelta. LOL. ¿Está vivo? ¿Está vivo, bro? ¡Oh, qué guapo, tío! Ah, no, no, ha muerto. Yo tengo el mote preparado, que gacho, hay que a veces y... Eh, vale, na, na, na, na esto, esto es unos londo, tío, de Dark Souls, eh A la E, no, a la E Dios, qué raro es el de este, tío Lo matamos a todos, ¿no? A ver, ¿funcionará? Si sí funciona, vale, no lo cojo No lo cojo La música, tío La fa... Hijo de puta Qué guapo, loco, qué... Qué guapo Que no son murciélagos Hostia, ¿qué? Son como... ¿Qué? Seres ¿eh? Blake, Blake Trinity, tío Pistola Tío, pero déjame pillarla, coño Me cago en todo eh, Me acabo de chocar contra una señal Le he dado con todo los hombro y, y no le... Me cago en la leche Qué dolor Ten cuidado Estabas viendo... Claro, tío, es que estoy jugando a Resident Evil Y lo siento, Dracomemon Y me cago en la vida, tío la leche, tío, me queda la hostia Cuando llegues a casa intento echarte algún tipo de, de crema Lo bortadón fuerte o cosas así, tío Y Papá, acabo de descubrir un juego todo guapo El problema es que tiene un crache Si quieres ahora te digo el nombre Por supuesto, ya sabéis, coño En ese aspecto Mario pues, Mira, el scavenger me produció eh, buena onda, ¿eh? Buena onda Pero creo que estoy bien Menos mal, la leche Papá, no eh, no vamos a tener examen Y eso, Alan Campeón ¿Qué ha pasado con la profesora o profesor? ¿What? Me cago en la leche Ah, pero te lo habías preparado y todo, tío Una putada, ¿eh? Falsero tú, se ríe el hermano, el gachón que... ¡Oh! Joder, qué susto me dan, tío Tiene tres balas O sea, sustos, tío Hijo de pu Joder, macho, es que tiene un ruidito que, que atenta a las consecuencias, bro Joder, qué susto me ha dado, tío No, ¡Ah, no tengo, no tengo balas, tío ¿Por qué? Ah, vale, sí tengo más balas, qué guay, tío Me mola, ¿eh? Todo el franco aquí con los murciélagos de chill Aunque mirarlo, tío Joder, de puta, tío Ahí hay otro, mira, mira, mira. mira. Si se posa le doy. Se ha posado. O oh, toma, pendejo. Qué guapo, loco. Me mola esto de los Londo, ¿eh? No va a tener... Me eh... este es más fácil, por ser. El último semestre, qué alegría, coño. Qué enrollado, ¿no? La profe o el, el profe. Pues mejor, te paso el link de descarga. Sin problema. Pero a ver, hostia. Pero juego, si el juego lo puedo llegar a comprar, lo compro, Mario, campeón. Tío, cuando me pongas el primer... Sí, sin problema Un momentillo Porque ahora mismo no puedo salir de... Pásamelo si quieres por el Discord, campeón Mario Porque es que no puedo mmm, salir GG esa vez de Ari, tío Eh, eh, eh ¿En el aire? ¿En el aire? No O sea, pues sí Qué guapo, tío Están, están flipantes estos bichos, eh O qué malo, ¿no? Vale, uno menos Qué puta madre Dame, vale, dame munición, ¿no? Munición, pisa Munición Niño, dame munición, niño, que no tengo Niño, niño En el aire, chavales, eh En la vida Tío, esto no es el Fortnite, eh, ni de coña, eh <risas> Sí a la leche, tú Muchas gracias por quedaros Ya sabéis, de 30 personas en Fortnite eh, Os habéis quedado 18 viendo Resident Evil Me flipa que a diario eh, Sepáis apreciar cada juego que traemos al canal, tío Eso para mí es una fucking alegría no que es gratis, pero... Ah, no está... Vale, vale, no está en stream. Entonces, como un acceso anticipado, una beta o algo, ¿no? A ver si le puedo llegar a dar, tío. Hostia, pues ¿eh? Y es que... Me gustaría quitarme de medio todo... Para la música, tío. Joder, qué difícil, a ver. Está loco ese, ¿no? O toma, perro. A ver si baja un poquito los huevos, ¿no? O toma en los huevos. Hostia, le he dejado tulas, chavales. Ya se estuvo súper, hostia, pero O sea, se agradece, no todos los profesores y profesoras van a hacer eso Te lo prometo, Alan, arte caso, o sea pff, Joder, también hay que enrollar Vale, me hago un producto químico, ¿No, ¿no tengo todavía? ¿No tengo? Qué guapa esta parte Me está gustando mucho, ¿eh? esta parte está facherita Todavía no tenemos nada, eh, bueno eh, no, no está en azul, obviamente, no está en azul Así que, wow, habrá que... ¿Qué hay aquí, tío? O sea, ¿dónde está el murciélago? Vale, papá, está súper eh, ¿Cómo caen cuando les das en el aire? Está muy guapo Esa ledio, ese Ian, ¿Cómo estamos, mi hermano? Grande, ¿cómo va la tardecica? Aquí estamos, en el castillo de Valhensin Liándolo un poco, ¿vale? Madre mía, qué guapo están los vampiros estos eh, O sea, me, me están flipando, ¿eh? Lo, lo dejaste sin tú, la papa F, F por la tula de ese man, ¿eh, Alan? A este caso Coño Bro, bro, bro, bro Yo sabía, hermano Que me iba a hacer algo raro Qué, qué guapo están estos... No sé, tío, Blade Los definimos como Blade Vampiros de Blade, eh, Blade 3, Trinity Igual, eh Me cago en la leche Es que, eh, Lo mejor... Es que era el último, ¿sabes? Qué fucking alegría, Alan Me cago en la leche O sea, GG Menos mal Entonces está probada, ¿no? Aleviorti ¿cómo estamos campeón? ¿Cómo va todo? Por supuesto ¿Y cómo va las arranquecita del LOL? Para mí son pulpos, eh Son como pulpos, la verdad, eh Son feos los cabrones? Son súper extraños, eh La matrona, ¿cómo estamos? Muy buenas, dejo eh, Tirando el, el masapo un rato Para pasarme... Te quería dar un beso, qué grande, es Adrián, ¿Y ¿cómo estamos la matrona? ¿Cómo va por la tardecica el miércoles? Aquí estamos en Resident Evil Village es increíble la verdad este juego eh, eh, Lo he dejado en Fortnite en 18 o sea 18k, 8k en arena y la verdad es que tenía ganas de jugar Resident Perdonarme, perdonarme por el sonido tan extraño que hay, pero es que no, no hay otro sonido, o sea no hay otra música ahora mismo en el juego Es horrible, es durísimo, ¿eh? Son más feos que papá Que gacho esta vez de dar? Gracias. Yo soy un Gremlin. El de New York. New York. Madre mía, cómo la lía, ¿eh? Cero caso. La lía tela, tío. Ese, ese puto Gremlin. Aquí andamos. Me quedo de la leche. Miércoles Mier sigo. Ya final, ¿eh? Básicamente de De temporada, iba a decir. Perdón. De, de semana, tío. Estamos en el, en el meridiano. Ve a subir, a ver qué pasa. Todo le duro ahí, está muy chulo, la verdad, la matrona. Me mola muchísimo los Resident Evil De pequeño, ¿no? Eh, básicamente también por Porque mi hermano, ¿no? Mayor siempre la ha jugado. Entonces me ha flipado muchísimo. Tuve un, un pequeño problema de pequeño con el Resident Evil 4, que incluso se lo tengo. O sea, se lo tuve que meter en la maneta a mi hermano. Cuando estudiaba afuera. Literal, ¿eh? Es el ascensor, LOL. ¡Bajá! qué guay. Ah, va, va, va, va, va, va. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Nani! Putada, ahora tengo que pasar otra vez el ascenso Un momento. esperado eh, creo, creo que, que, que viene, ¿eh? Creo, creo que viene, ¿eh? Momento clip, momento clip. El eh, niño, eh, estamos en el ascenso niño. Eh, vamos a ver qué pasa, niño. Me cago en la leche, o sea, momento, momento sin borde. Bueno, espera un momento, ventana. No, sin bordes vale. Eh, me cago en la leche, o sea, es que voy a tener que ponerla dos veces. A ver. Me cago en la leche, tío. Bueno, un poquito... Poquito de niño Niño, eh, me han dicho que Que mucho, mucho trabajo, ¿no? En eh, la oficina, niño Niño, ¿cómo va todo, niño? ¿Cómo va matando a los vampiros, niño? ¿Qué pasó, eh? Para abajo otra vez <risas> Niño, ¿cómo te ha ido el día En el colegio, niño? ¡Oh! ¿Habéis visto eso? ¡Ahí, hay algo! ¡Hay algo ahí! ¡Gracias, niño! <risa> ¡Es la música que había puesto yo para trolearos! <risa> la leche, tío. Y todos ¿eh? que pensamos que eh, el juego iba a ser eh, solo eh, con la vampira buena. Arte casual de Bioti, está muy guapo, eh. Está muy chulo, la verdad. Me... No me jodas. Pero puedo llamarlo, bro. Puedo llamarlo, tengo miedo, tío. Vale, vale, funciona, funciona. ¿Se va para arriba? Si se va para arriba no me vale, eh. Es que necesito comprar, gente. Necesito comprar. No, no, no, no, no, no, no, no. Vale, no, no, no. F por el ascensor, eh. Me cago la leche. Papá ha de urgencia, y me han dicho que eh, no tengo nada. Pero casi me lo desloco. Lol, con... me cago la leche. ¿Con qué señal te has dado? Música relajante, papu. Me... Es que eh, tenía, tenía toda la pinta de música relajante. Haceros caso, eh. O sea, literal, creo que... Entrada, entrada, vale, sala principal, todo recto. Tengo que irme a comprar, tengo que comprar, gente. Un juego de miedo con música, eh. Con, con esta. con esta música, hacer el caso, es eh, literal. WTF la música era, era de. lo puse de broma. Toda la familia de ha sido extinguida por alguien como tú. Uh -huh, me voy. See you. WTF ¿Vale, acá. Ah? Del tirón, menos mal. Tienta, tiendecita. Uy, papá, eh, y hace un año éramos eh, ya ves 1900 y somos casi 4.000, me siento vez. muy feliz. Me alegra muchísimo, te lo prometo, Alex Biorti que vosotros eh, veáis incluso el sacrificio y también todo lo que hay detrás de, de lo que es hacer directos a diario. O sea, me enorgullece realmente muchísimo el que vosotros sepáis apreciarlo y, por supuesto, valorarlo. Me flipa, tío, se agradece. Somos muchos ahora mismo y seguiremos siendo muchos. Yo creo que la mayor parte del tiempo con vosotros eh, estoy flipando, ¿no? Ya sabéis y demás. No tengo balas, tío. O sea, Ajá. una paranoia. O son sea, cuatro cartuchos, LOL. Hasta la próxima. Hostia, pues mira, dentro de la cabeza está bien. La música esa eh, de la de la, la ascensora, hacer los casos. Tenía que ponerla por cojones, eh. Estoy durísimo, y yo, ¿no? Pero ten cuidado, leñe. Yo siempre lo digo, a chapa le pasa una vez, así le, le, le pillo un coche por estar mirando el directo. No pasa nada, leñe. Tenéis días Estoy durísimo, me ha encantado. Y esa nenorra, eh, esta Alan, eh, es el último. Final boss de esta zona. La señora de mi tres cumide 2,90. Increíble, Adrián eh, Madre mía, de aquí a jugadoras de... Ya me entendéis, ¿no? Eh, de de, de, de mi cago en la leche, tío De baloncesto, bros ¡Wow! Increíble la mujer No sabía que medía tanto, ¿eh? No sabía que medía tanto ni de fly, ¿eh? Ya, sí, a veces No te preocupes, campeón Esa mujer no nos iba ni a tocar, campeón Ni de fly Esa va a ser un final boss Que tenemos que matar ahora El verdadero se llama como el presidente de mi país ah ver, a Espérate, espérate, espérate Se llamaba ese... Duque, ¿no? Duque se llamaba ¿En serio se llama Duque? Esa mujer eh, me, me baja eh, el cereal, qué gachón, tío. 1.90 de, de pura chuleta. Y yo, Draco Memory, apague vámonos, tío. O sea, a vámonos, tío. Wow. Es que es como Bulldog Sí, sí, se llama Duque, papa Es que estaba buscando a Lesbi te lo prometo, en el cerebro. Digo, ¿dónde coño está, tío? Creo que sí que se llamaba así. Y la verdad es que me parece muy gracioso porque el otro era Welcome, ¿no? Eh, are you, ¿How are you selling? Guapísimo, tío, buonero. Pero bueno, este personaje también se le coge cariño, de decirlo, no, no me cae mal, tío Luisito, muchísimas gracias por ese mega follow, Buenardo Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad Papá, que es un en Tweet, bienvenido en Pana, ¿cómo estamos, Luisito? ¿Cómo va este? Bueno, miércolesico con Flow, ¿ah? Y un asco de presidente tiene el país, ya lo sé, habrá presidentes más o menos corruptos, ¿no? Ya sabéis siempre, campeón, a la tío, eso es duro ¿Esto por aquí yo he venido, tío? Sí, sí, por aquí he venido yo, por el ático, vale bueno, vamos a ver qué, no, qué nos acontece, ¿no? Esperemos que los niños vampiros. Eh, los niños los niño vampiros se hayan ido un poco. Por aquí pase antes. Kinder, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo ha ido la tarde? ¡Grande ese Kinder! ¿Me podrá me hacer llevar así Vale, el tirón. Muchas gracias. Necesitaba balitas de pistola. El bueno de Resident Evil de caso, Lion, claro. Si se traga toda la plata y no hace nada. Qué desgraciado, tío. O sea. Qué, qué, qué desgracia de, de, de, de, de, vamos, de, de, de, de, director de todo, vamos, de, bueno, de, de director. De, de, de, de, joder, es que las elecciones yo no sé cómo la peña básicamente vota a ese tipo de personas, tío. Que es corrupto, campeón, a pesar. Y corrupto es cuando una persona acepta eh, otro tipo de dineros donde que no proceden de lo que es el país. Entonces lleva al país, bueno, lo sumerge básicamente en una sinergia muy mala. Entonces es que es corrupto. Genial con el Skate guay, Kinder Me mola muchísimo que hagáis Skate Bueno, eh, voy a hacer eh, Voy a hacer bocadillo Que eres rico O sea, hoy va a cenar bocadillo de diga Y yo me cago en la leche de la Memory. Qué puto rico Yo lo maté una vez Y me cagué en todo Porque eh, no pude comprar Claro, si matáis al bonero Pero creo que sí Se podía, ¿no? O dices aquí a Duque Que lo veche que aproveche, que, que, que grande, igualmente, ahí va, exacto, campeón, Dragon Ball Y, y a Becedari, que aproveche el Ball y que se fede que habrá tenido un día duro. Y las protestas son por las reformas tri, tributarias... Eh, pa, pa, hasta que salí del parque. Ok, gracias, papá, qué grande está Becedari. En efecto, mi estimado, es la cosa, eso es ridículo, tío. Roba dinero de los impuestos del pueblo. Digo, ah, del buhonero, hostia, que putado en el buhonero, eh. Estamos como Venezuela, la verdad es que hay muchos países ahora mismo en el colapso, ¿no? Eh, realmente. Pero también supongo que se han aprovechado de las circunstancias por el tema del COVID, chavales Pero muchísimo, tío Eso me da mucha mucha pena Pero literal, o sea, me da una fucking pena enorme Porque, no sé, ninguno, ningún país se merece que lo exploten Realmente, o sea, pero ni de coña Voy por abajo, me deja un objeto, gente O sea, tengo que pillar los objetos tío, sí Dame munición, gracias Qué guapo, está esta parte Me recuerda a Valhansi, ¿eh? a la, la película de... flipante, tío Está muy guapo Resident Evil Me cago en la leche Voy a ver qué objeto me falta porque porque aquí me falta algo Azotea del castillo, me falta algo por narices Lo que no sé ahora mismo, pero me falta algo Y no me puedo ir de aquí sin coger el objeto Ya lo sabéis que soy un fanático de coger Todo en los videojuegos Soy un flipado, tío Si sí, papá, si el país eh, Tuviera un muy perfil, estaríamos bien, pero no Es que la cosa tampoco puede Empobrecer a la, a la Comunidad, tío, a la población, de verdad Por el, el, beneficio, el beneficio Mutuo, ¿no? Son duros, tío Son muy duros me da mucho coraje que hayan países que lo estén pasando mal por culpa de, de presidentes así Ridículo Voy otra vez para atrás, no sé qué me he dejado gente Pero algo me he dejado aquí y no puedo llegar. No puedo dejar de venir por aquí si me lo dejo No sé qué es, no sé qué, qué es lo que hay aquí que me he dejado Pero bueno, vamos a ver Estas cajas no se puede hacer nada Por aquí no puedo hacer nada tampoco Bueno, venir por aquí, ¿no? ¿Aquí me lo he dejado el objeto? No, tampoco, qué paranoia ¿Dónde estará el objeto que me estoy dejando en esta zona? Chavales y chavalas? Paranoia Follón, ¿no? Papá, te tienes eh, que ir por la tirolina Sí, campeón Pero Juan, no me sale el objeto O sea, aquí hay un objeto Mira Hay un objeto aquí Que está en rojo a la zona Y no sé dónde está Esta es la cuarta huerta que doy A la zona, ¿eh? Cuarta huerta Ya no me queda pensar que esté eh, Una piedra incrustada en cualquier lado Porque no lo veo, ¿eh? Es que soy un poco flipado Al igual que los da solo. Ya lo sabéis Que me hace hacer, O sea, me gusta hacerlo Incluso no hit O sea, hasta ese punto llego Dime, campeón, Aleviordi Pero si no me voy por la tirolina ya Es que no sé dónde Ah, por aquí no, por aquí tampoco. ¿O sí? No, ese es por donde he venido. La tirolina, voy, voy, voy a todas. Pero. Mmm, sé que tenía que ir por allí. Pero es que me falta aquí un objeto, chavales. Estoy triste. No sé dónde está el objeto. A lo mejor se coge de otro lado. O algo. Pero es que no lo veo, ¿no? lo prometo. Es muy confuso el castillo. Claro, pero imaginarse que hay algo guapo, Alex Bioti. O sea, joder. No sé, algo guay. Que a lo mejor no lo hay, la verdad. Puede que esté por aquí o algo. A ver, clip para ver eh, dónde está el objeto. El objeto no, no sale, campeón Eso no sale, Juan O sea, eso no sale, creo yo Mira, tengo que bajar para acá A lo mejor algo raro Es en esta zona, en la azotea del castillo Que no sé Ah, ¿por aquí a lo mejor? No, tampoco Voy para arriba, voy por la tirolina. No sé qué pasa Es raro de cojones, eh Súper raro Qué guay el franco, me ha gustado, eh A lo mejor está aquí arriba, ¿no? Lo dudo, no, no, no Aquí ni no nada ya Ah, no, no, no, no hay nada, no hay nada Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? A lo mejor desde arriba lo podemos ver, ¿no, mejor? Puede ser, ¿no? A lo mejor es en esta zona ¿Para cuántos eh, FPS va el juego? Pues supongo que a unos 200 y pico, ¿eh? ¡Uh, ¡Oh, la máscara! ¡Por fin! Por fin, tío Por fin, macho, por fin, macho Del tirón ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va el miércolesico Con Flowa? Ah? ¡Grande ese, Samu! Y me va lo... Me he cagado, tío. ¿Aquí hay algo? Sí, ya está. Esto está hasta donde, tío Tractuar... Te lo dije, papá, sí, pero estaba allí, campeón Mira, o sea, esta parte de aquí hay un objeto Que me falta Bien, papá, de 10, qué alegría, leña Aquí estamos nosotros también de 10 disfrutando Que hemos grindeado en Fortnite hasta los 8 k de punto Y la verdad es que hoy tengo Hoy me atrae incluso de bidding on high, Eh, Que me, me, me mola muchísimo, ya lo sabéis, que me mola mogollón Pues bueno, a ver si esta zona No sé, me falta algo aquí, tío Estoy rayado, eh Estoy rayado, no sé, algo me falta, pero voy a pasar tres penes, eh No hay nada, no encuentro nada a no ser que sea algo por ahí ¿Eso, tío? No, eso no es ¿eh? Si sí, yo vi cuando subiste grande Menos mal, tío, menos mal Ya esta noche eh, supongo que pillaré Un colchón de puntos a full y ya está Para irnos a hierro mañana A, a pillar los 9k de, de una, pero de una Muchas gracias, chavales, por quedarse siempre Incluso cuando estoy jugando, ¿no? Al, al fucking Resident Oye, papá, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me pone que mi suit se acaba hoy? Y no me deja renovar eh, Le pasaba eso a Miguelillo, campeón Mario Eso no puede llegar a ser porque se haya acabado Los 12 meses del Prime Es que es lo mismo que le dije a él, es raro Es rarillo, es fucking raro, eh Menos una bala de. Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque eches a correr No, es no, por aquí no No, no, no, no, hostia ¡Uf! No cabe Increíble Señora, ¿me deja usted, niña? ¿Niña, me puede dejar usted, niña? ¡Ah! Me ha reventado, niño Me voy, niño Me voy Papá, cuidado con esa... Eh, eh, cuidado, esta Dimitrescu... Apaguémonos. Eh, apaga Voy a guardar primero Voy a guardar primero, que lo hemos hecho bien o sea, lo hemos hecho de putísima madre Aquí, tío Y ahora me voy ya me ampliado mis... Déjame en paz Vamos, déjame en paz servicios, venga, No pasa nada campeón de estar Y tómatelo como una mujer alta Que tiene Bienvenido, unas farpas enormes Pero ya está, no mucho más Mejora eh, monedero ¿Qué tenía que vender? Nada, ¿no? Mejorar armas, creo Ah, mira, por decir, franco Cadencia, recarga ah, en verdad no, no me renta, tío Voy la a comprar es la prioridad Ah, que absoluta. hay más cosas Lo he estado agotado Nada, pues guardo el dinero no ¿Qué, qué hago, gente? Nada, en verdad lo guardo de tontería La Dimitrescu tiene lo suyo dado, ¿eh? Mamá mía, está súper loca, ¿eh? La Dimitrescu Pero caso, por fin, tío O sea, por fin Aquí está ¿Qué pasa ahora, bro? Viene aquí, tío Viene por aquí, ¿eh? Animales Animales no he visto yo, campeón Es una mujer eh, mala que se convierte en monstruo y tiene Exacto, tiene una garra Ahí va, tal cual o sea, una mujer malvada o sea, literal Focus, papa, focus Sí, la verdad es que tiene razón, Alan Estamos casi a punto de terminar esta parte de, del capítulo Nos están dando mucho mucho condimento, ¿eh? Tiene la misma voz que, eh, que Rick ¿En serio? ¿De Rick Morty? Uf, esto, esto, esto, esto tiene pinta Niño, tiene pinta raro eh uh. Mira eh, mira la foto de Eso es lo que me pone, a ver, un momento campeón Un momentillo, porque Papá, tienes que terminar con Dimitrescu Eh, bueno, lo puedes matar Qué guay, no, pues no lo sabía se podían matar animales A ver Pero pone suscrito con Prime. ¿No, habrán vencido? O sea, ¿No habrá vencido todavía la suscripción, no, campeón? Sí, lo he visto. O sea, bueno, yo no he matado a ningún animal todavía, os lo prometo. Pero lo haré. O sea, cuantito que llega al pueblo otra vez. Literal. Y qué raro. Es lo mismo que le pone a Miguelillo, campeón Mario. No lo entiendo. No lo entiendo. Eso es. O una de dos. O pre pregúntalo a tus padres o algo si se ha acabado o ha vencido la. Lo que es la, la de esta. Uf, eh, la suscripción al Prime. O oh, a ver, que puede ser lo de Amazon Prime que se haya vencido, ¿eh? Uf, eh... Bueno, chavales, vámonos Vamos a matarlo, ¿no? Madre mía Esto da un poco de cakey, ¿eh? Da un poco de paniquillo, ¿eh? ¡De una! ¿Por qué lo robó? Hace un mes, qué raro A lo mejor es que no ha acabado el tiempo, campeón, entonces Puede ser, pero es muy raro eh, vale, le cogemos la vaga ¿Qué pasará? Yo estoy con un Prime Para eh, siempre No se cumple nunca Y eso, ¡Hostia! ¡Lo has arruinado todo! Dios, me va a reventar no la, a la que... Cumple la chuleta en el Charmé Intenta ¿Lol? ¡Lol! Loco Qué paranoia ¿Qué le pasa?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 Blumber, Qué guapo ¿Qué? Hostia uh. Bienvenido, what? Uy, uh, qué es eso, papá El final boss, gente, de esta zona Vale, vale, ya sé lo que hacer, ¿no? ¿No puedo correr, tío? ¿No puedo correr, bro? Que cague, ¿no? mal rollo! ¡Hostia, que he enrollado, tronco! Hostia, qué enrollado, bro 15 balas, bro De franco Dale a la de mi 3, escudo Voy a reventarla, chavales eh, bueno Espera Antes de nada Vamos a ver esto Que me puedo hacer otro medicamento Tenemos 5 Vale Hostia, oh, tú, tío. No va a ser mi vida Te voy a matar, mamona No, me, no te pongas sin cabezota No te pongas sin cabezona oh, Qué guapo, ey. está guapísimo el monstruo este eh. No, mierda vale. Me cago en la leche, tío. Mal recoy, ¿eh? ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija? Lol. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué hay, no? O sea ya no tanto, ¿eh? ¡Tío, tío, tío, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que Pero viene, que viene, ¡Hostia! que viene, que viene, ¡No, no, no, no! ¡No! no, no. ¿Dónde está la Dimitrescu? Hostia, hostia Me cago le la hecho, o sea Mierda, he fallado, tío, gente He fallado, fallado, fallado, fallado ¿A la Q era? ¿A la Q? A la Q, vale Dios ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Está muy guapo, eh, el boss, eh. Mierda. Mierda, tío. Duro el combate, eh. Oh toma, perra. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo! Qué que tirar, ¿Tu hija qué? ¿What are you selling? Más ¡Pasura humana! Me estoy eh A ¡Está loca! Está loca! ¿Qué tal de México? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¡Más de la suficiente! ¡Más Niño, niño, niño, usted está loco, ¿no? Niño, un poquito, por favor, niño. Niño. Un poquito, no, por favor, niño. Me he reventado, ¿eh? Qué guapo el combate, tío. Qué guapo el combate, eh. Fuera de coña, eh. Qué guapo, bro. No Qué guapo el combate, bro. ¡Cómeme la La... No Qué guapo, loco ¿Te, te, te vamos a mostrar. ¿Tío? ¡Lol! Mía. Lol. Qué guapo este boss, ¿eh? ¡Maldito! Te voy a reventar. Wow. Qué guapo, ¿eh? Wow. Increíble. Jugaba ese nivel 7, sí, pero no lo terminé campeón, papá. eh... Cuídate al night, me encanta. Qué guapo, ¿eh? ¿Trauma por qué? Ese es uno de muchos bosses. Para bien, de my momento God. mejor, ¿eh? Matando viejas a personas. ¿Qué tal? Me alegra saber de ti, de México. Y la verdad es que sí, Estábamos reventando aquí en el Resident Evil. El que se parece a Drog, tienes como un, un hombre lobo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Lo matas con qué coño? What the fuck? ¿No, no, todavía no, yo no es que no he visto nada, campeón del juego todavía. Estoy viéndolo y descubriéndolo al tiempo que lo juego. Trauma más 9, 9, 999, papá, para cuando abres eh, fan eh, que llevo rando un rato. Qué gacho de chalevio, tío. Muestra la dura Seguramente se, se habría asustado este demonio, ¿eh? Buena, papa qué grande, Adrián. Menos mal, eh. Súper guapo este boss, eh. Me ha gustado muchísimo lo que es la pelea con el boss. Vamos, papá, que la reventa... La hemos reventado. ¡Ay, papa! Papá, eh, y es uno de muchos bosses, que chulo, tengo muchas ganas de seguir, eh. Papá, pero, mamá mía, eh, de en la que hemos liado, eh, para matar a este gran bicho, eh, a la señora Dimitrescu. Ese bicho parece el de Mogorgon, pues sí, un poco, eh, de Stranger Things, Por perra, turbio, super turbio, eh. ¿Cómo me... O sea, ha sido súper raro lo que ha pasado ahí arriba. Literal, paranoia mental, eh, o sea, un combate excepcional, porque pienso que me ha, me ha trasladado a Honor Londo, eh. Si sí, me solo ¿no, el papá me encanta, el me, me encanta el de Mexican, tío. Muy guapo el juego, la verdad es que me está gustando mucho. Y el Resident Evil 7, como le dije también a un Sai, no lo terminé de jugar por completo, eh. Sí, qué cabrón, tío. Qué cabrón de Sai, me encanta. Qué gachares. ¿eh? Muchísimas gracias por estar eh, viviendo cada. ¿Qué es esto? Cada momento, tío. Cada momento, cada juego con nosotros. Yo sí beso al papa madre. Qué gachones, tío Soy unos amorcitos Muchas gracias por acompañarme en cada juego En cada directo, cada día por fin Soy la caña aquí. Este es el frasco de Rose, Pero Que le han extraído algo O sea, le han extraído algo a la piba Rose. Vamos a examinarlo, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo examinarlo? ¿Vale? Me he gastado creo que dos frascos, ¿no? Ah, no está Ah, no, sí, sí, sí Frasco sucio, vamos a ver tiene que tener algo, ¿no? F por algún lado, ¿no? O algo, ¿no? ¿No? ¿no? no, no, tiene nada. ¡Qué locura! Yo digo que el Papa pesa eh, con lengua profundo. Uy, qué gacho este de Mexican. Dime, campeón, Alex. Qué guapo, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? También me ha gustado. No puedo subir nada. Esto de aquí. ¡Ah! Qué cagada, ¿no? O sea, literal, yo me creía que no se podía. Menos dos balas sí. Eh, eh, me he disparado, me he disparado. Me creía que por aquí no se podía ir, os lo prometo. Qué guapo está este mapa, ¿eh? Oh, qué guapo. Hostia, tú, qué guay. Esto será... Vale, vale, vale, vale. Esto es como, como Resident Evil 4, tío. Qué guapo. Me queda con 10, le voy a pegar un tiro, ¿eh? Luego desbloqueado de caza. <risa> qué guapo, tío. Vale, entonces, esto se lo doy al vendedor, ¿no? Qué guay, tío. Pero no se puede matar cuchillos, ¿no? Yo estoy flipando. Aquí parece que se puede entrar, ¿no? No, no, no, no se puede. Qué guapo, ¿eh? Las truchitas, como en Resident Evil 4. Que había gallinas también, ya sabéis. Había gallinas... Es la vieja, loco Es la vieja Es la, la vieja esta, tío Voy a ir armado, voy a ir armado, papi Anciana la luna de medianoche sobre al... la Fortnite, de la jugué antes campeón la, la de casi dos primeras grande. horas jugué a Fortnite no la luz de la Yo media hora en el Resident en media, la media horita solo y en la ¿Qué coño estará haciendo Vamos la anciana, tío? Eh, ¿me esa es la llave muero en Necesito castigo. esa llave Dígame, ¿qué está pasando aquí? Qué paranoia, esta mujer da un... ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Qué guapo Pregunta para los sabios Pregunta para los sabios, vamos a ver, ¿de qué ya se trata? He entendido. Joder, no qué rica esta gachón, tío la, la amiga la vieja, ¿eh? Miranda. Yo sí la beso, gachón Llegas tarde a ver. O mejor, casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Lol? ¿Qué clase de circo medieval es este?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 Hostia, tú, tío Porque eh, estás cansado Son cuatro casas y mataste... Hostia, qué guapo, uno de los que quedan Claro, hemos matado a de mi tres, que son ahora House Beneviento eh, Heisenberg Y eh, Moreau Hostia, la leche de Moreau me suena, tío Qué guapo este sitio, o sea, hay titular tal que tiene aquí la anciana, loco <risa> Hostia, abrir Es la llave Hostia, pues mira el tirón, ya al va Del tiri, esto abría... ¿Qué abría esto, tío? Ay, mi madre, espérate, que esto ya sé yo qué coño habría, esperado. Ah, pero no voy a poder ir para atrás, qué putada. Vale, ya balada, o sea, era para. Sí, ¿no? Era para abrir esto. Qué guapo, esto que es una aldea de trolls o algo. Lo has abierto, ¿qué coño habrá aquí, chavales? Parece una aldea de trolls de Uruhai, ¿eh? O de algo así, similar. No tengo balas de franco, eso me jode, ¿eh? Qué guapo. Tres tontos. <risas> a ver qué son, campeón. O sea, tienen que ser monstruos guapísimos, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Esto es. Honor Londo. <risa> Foro de ceremonia. Vale. Interactuar con llave insignia. No, vale, este símbolo. Esto es Umbrella, loco. Es Umbrella corpary O sea, Corporation. What? Es Umbrella, wow. El mapa de tesoro ya, ya... O sea, no, el mapa de tesoro no lo encontré, creo yo. Qué guapo el mapa, ¿no? Se ve currado, ¿eh? Se ve currado el mapa. Se ve bastante, bastante currado, ¿eh? Fuera de coña. Se ve guay, ¿eh? Me mola, ¿eh? ¿Esto se puede partir? No, no se puede partir Nice eh, Esos bichos me van a dar un susto Pero por aquí arriba había... Ah, no, no hay objetos aquí, ¿no? Así ah, hay ¿Y por qué no me los marca? Ah, porque es una zona como de nieve o algo Oh, del tirón, tío Tres balitas de estos Del Franco Menos, menos tres balas Menos tres balas Menos mal que nos han dado balas ahora, campeón de Zari. si no estaríamos jodidos Eso se mueve, ¿no? Eso se mueve, ¿verdad? No es mundo libre, campeón, Mario He guiado, he guiado en todo momento Pero tú te puedes ir para atrás Hostia, lo he visto, tío Vale, ya sepa para qué es. Estáis viendo, ¿no? ¡Pam! ¡Headshot! ¡Pam! ¡Headshot! ¡No, mierda! ¡Dios! ¡Literamente! ¡Había ahí un perro! Eran para las tres balas para ellos ¡Qué guapo! ¡Flechas, loco! O sea, WTF, ¿qué, qué guerra tan campesina lobos, tío. Campesinos lobos, eh. Vale, a ver si lo puedo... Nada, aquí no lo voy a poder matar, creo yo, eh. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué está haciendo, bro? El zombie. Este bueno, el zombie. El licántropo. Se te cayó la antena. No, no grites, perro. ¿Se han puesto un arma? Vamos, primo, que estoy fedeado, primo Niño, niño, no te pasa niño Que estamos bien, niño Estamos bien, asteres, chavales Esos son los pequeños asteres del juego A ver, no me marca nada, qué paranoia En plan, no sé si aquí hay... Ah, el puente, mira Ah, claro, necesito una palanca Necesito algún tipo de objeto, no me jodas ¿Qué hizo, tío? Está hecho un genio, eh Está hecho un genio, tío Qué guapo este escenario, me flipa, eh <risa> Ale, pero el tío, qué genio el gachón, tío Qué bonzón Vale, eh, tenemos esta entrada, ¿no? Esta entrada no sé para dónde va, pero primero espera un momento Vamos a ver, por esto tiene pinta de, de... Skyrim, tío Qué guapo, ¿eh? El juego se ve muy guapo Vale, poder entrar por aquí? ¡No, mierda! ¡La ha cagado, tío! ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! la ha cagado Espero que me deje entrar para atrás, tío O sea, que me, que me deje ir para atrás, mierda, la ha cagado Juan, campeón, menos mal que me dejado ir para atrás Espero que te vaya bonito en el examen Después nos vemos, mi hermano Espero que le des duro y focus Siempre concentración, campeón Siempre, siempre ya sabéis que la concentración es básicamente la clave del éxito cuando se hace un examen. Y mucho ánimo en el examen, campeón. Qué guapo está este sitio. O sea, eh, menos mal que he podido ir para atrás porque estaba rayado. Digo, tengo que, tengo que ir. Tengo que irme, tengo que irme easy. Vale, chatarrilla del tiri. Vamos a ver qué hay en la otra sala y nos piramos hacia adelante. Está muy bien hecho el escenario, no sé. O sea, está muy bien escenificado todo el juego en sí. Está muy guapo. Aquí hay un cofre, hay un zombi, ¿no? Algo, bueno, digo zombie digo licántropo, ¿no? Quien dice zombie de di licántropo Llava lada, ¿será esto? No encaja la cerradura, vale, pues probamos otra eh, que Tenemos varias, llave insignia No, vale, no creo yo ¿no? Ah, ganzúa, ¿ganzúa? No, tampoco, ¿qué? Qué paranoia, ¿no? Que no me deje de ninguna manera A ver, espera, ¿os voy a intentar eh, con la ganzúa Porque me da la opción de objeto Ah, no, no me da la opción de objeto Entonces nada, esto será con otro tipo de... Tenemos que venir para acá, ¿eh? Otra vez tenemos la palanquita allí. O sea, qué guapo el escenario, tío. Qué guapo, eh. O sea, parece un poco Dark Souls todo. Un Krampus. Krampus, ¿me sale ya la zona? Vale. Hartar. ¿Eh? Ah, pero si aquí ya estuvimos. Amuleto ahí, que paranoia. Esto es la aldea, ¿vale? Lo que habéis dicho antes. Vale. Mierda, intro. Uf, aquí hay algo. ¡Hostia! Ahí está, está aquí, tío. El duque. Que pasaría por aquí. Qué guay. Todo tiene una Frankfurt, y... tío. Ahí tiene una salchicha sí, pero... gigante. Os no lo prometo. Yo diría que ha encontrado algo de valor. Qué guapo. No sé si los ¿Te gustan los bocatas? Pero... Sí, la verdad es que sí, está en rico. ¿Qué Vaya, tal, Sasuke? ¿Cómo estamos? Si Qué ganita en, en la 3, es la polla, Resident, eh. ¿Qué dices? ¿Cómo estamos, mi hermano, Sasuke? Grande, Mírelo tío. Con detenimiento. Eso es lo, es lo que nos cuenta, ¿no? Vamos a ver lo que es. Eso es Rose, ¿no? Qué guapo está el juego, Sasuke, te lo prometo. Estoy disfrutando mucho, la verdad. No me importa. Oh, head. Cabeza. Rose, ¿no? Pone Rose, man. Sí, Rose ahí va. La cabeza de... ¿Qué paranoia? Yo estoy comiendo uno encima... Eh... parece que oh, Hay un ese pedazo de sachicha, ¿verdad? Hazte eh, caso, pizza. ¿eh? Que aproveche, campeón, ese bocata de sachichita. A mí me gusta bastante. El duque está... Eh, pa, eh, presente... Rose, Está súper eh, obeso, tío, el gachón. Ahora le voy a dar eh, eh, truchas, qué pescado. O sea, que está muy guapo, eh. Igual sí, que recién nivel no 4. No Mola puede muchísimo. Ser. Que me la habéis dicho que ugradea los objetos. Gracias a casualidad. Completamente. Con el duque. Único. Qué guapo esto, eh. O Sasu es la cabeza de Rosemary. Para no, eh, tío. ¿Salvarla? Se la pasa comiendo en el Burger King. Tiene un Burger King al lado, Estoy eh. Loco? Sale de, una una época de la época medieval directamente. La leche, Después, tío. Podremos seguir hablando. ¿Qué coño? eh, la cabeza, Mealcran. tío. Y de no, de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero tiene una idea mejor Confío en ti, señor Confío en ti, señor Papá, respira fuerte, No huele a Burger King. Ya ves, yo ahora mismo me comería una hamburguesa de Burger King, pero yo creo que sí, eh. Que este vive come bastante Burger King. Después de todo. No te preocupes, campeón. A ver, hoy es que hoy está en auge de Isaac, Resident Evil y también Valorant. Entonces voy a meter todos los juegos que pueda siempre en el directo. Es la cosa. Burger King, el Duque King, eh. Arte caso, eh. Buen buen trabalengua, eh. Arte caso, qué exacto. Aquí habrá un bicho, ¿no? No, no hay nada, tío. Ah, chatarra del tirón. La verdad es que no sé dónde habrá, dónde estará el siguiente boss. De verdad, no lo sé, campeón. Todavía no lo sé. Vale, esto es el gallinero. Abrimos la puerta, ¿no? Y espero que te vaya bonito la rehabilitación, campeón. Vale, esto era un atajo, ¿no? Siempre un atajo, vale. Entramos con escopeta en mano, gente. Aquí se viene. Dios, qué que una cabeza de cerdo pisa. O de vaca. ¿Qué hago aquí? O sea, ¿vale? Para poder pasar. Vale, papá, se ha leído a tío. Diez días, ¿eh, papá? Solo diez días. Me hago anciano. Lo malo es que creo que no podré eh, regalarte... No te preocupes, campeón, chapa. Ya me jodería, mi hermano. O sea, ya con vuestra... Vaya, cagada. Con vuestra simple presencia a diario, tío. Y amistad. Y, por supuesto, cariño. Me es más que suficiente. Campeón, y demás. Tío, porque la gente se cierra los cuartos baños para morirse? ¿Y? Exagerado. Dale, papá, tenemos que darle al Everti. Pero quiero ir por el otro lado, tío. Por aquí. Quiero ver qué hay aquí. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Una cabeza de cabra... Rarísimo, nada más O sea, ya está, ¿No hay nada Yo algún día hago soy idono, dono, ya verás tú, qué grande, tío Este chafat Pero ah, no os preocupéis, ya sabéis que los más pequeños yo nunca os pondría ningún tipo de impedimento, ya sabéis que no me... ¿Qué es eso? Cabeza de cabra No me mola, ¿sabes? yo no obligo a nadie a suscribirse, la verdad Y ya sabéis que para mí siempre va a ser así ¿Qué? ¿Por dónde coño iba yo? Por aquí, ¿no? O sea, no, por aquí no, qué, qué locura, eh? Vale, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué? Quiere morir cagando. Me ha encantado ese Ari. ¿eh? Brutal. Se había cagado encima ese aldeano. Cuando tenga eh, PC 100% un mes. Eh, me hago su... Eh. además no creo... No te preocupes, campeón. Coño chapa. Ya me jodería. Además que es eso. O sea, ya sabéis que no todos nos podemos permitir pillar el, el Prime. Hostia, por fin. Debe de moverse. ¿Cómo? Debe de moverse. Vale, un gato. Necesitamos una palanca, un gato o algo, ¿no? Vamos a buscar eso. O sea, yo de aquí no puedo hacer nada. Literal, no puedo hacer nada. Vemos esto. Vale, nos preparamos. Aquí, eh, vale, azul Aquí hemos buscado todo, no hay nada Del Tiri nos piramos A lo mejor me, se, me, me queda alguna cabra por ahí, tío, Tiri ya, eh Ah, ya entiendo por dónde estoy viniendo Esto es el principio del juego, chavales, eh Es el principio Hostia, la leche Eh, eh, eh, bro, bro, te escuchamos ve ahí, eh Arriba las manos, niño Niño, que no quiero susto niño Está detrás mía, bro, ¿dónde coño estás? Qué cabrón, tío No creo, papa Hostia, la leche Creo no que rodar y lo quité porque decíamos que tener Netflix. Claro, no, todo no se puede tener, claro. Mi, mi, mi madre diría, os soy Está cerrado por dentro. Vale. Pues nada, me vi por la otra puerta que hay aquí, ¿no? Ah, no, por aquí, por aquí. Sí, puta, eh. De aquí va a salir un bicho o algo. Ah, mira una jaula de disparo. Hostia, pues mira que enrollado. Os imagináis que aquí hay un susto, un screen. Eh, vale, el agujero del gallinero, dijo. Como yo llego ahí, pisa? Por aquí no es, ¿no? Entonces, el agujero del gallinero O sea, del establo Si esto es el gallinero, ¿no? nada nada pues tenemos que buscar el establo, gente ¿Era Amazon o Netflix? Bueno, ah, no, mejor Netflix Mucho mejor Netflix O sea, en este caso Que también para lo que se pide A ver, dependiendo de lo que se vaya a pedir, ¿no? Si a tu tío que cae, ¿no? Taller Ey, aquí tiene que haber bichos, ¿eh? Tiene que haber bichos, sí o sí, gente monedero ¿vale? Aquí tiene que haber un bicho Esto está muy solitario, ¿no? Estoy triste ¡Niño! ¿Dónde estáis? niño? ¿Hola? ¡Uf! Cuervos, ¿eh? Muerte, destrucción en cuervo, Interactuar Hostia, ¿y esto, tú? No, no, no, no comprendo No comprendo, aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo, ¿eh? Vamos, tu cumpleaños, cae en sábado Ya ve, en fucking sábado, a darte caso que cague, tío O sea, joder, no... Me da cague, ¿eh? o sea... Qué guapo ese bicho, what? Mira por la ventana Yo estoy tonto, tío, para mirar por la ventana Pero bueno ¡Joder! Me cago en mi puta madre, tío, lo sabía, bro Joder, hijo de la gran... ¿Ah? Ya lo entiendo, chavales, ya tengo la combinación Qué susto me ha dado, loco pero Me he cagado vuestra viene. puta madre ya Me cago en la hostia puta ya ¡Inútiles, tío, tío! Me cago ah. en la hostia puta ¿Habéis visto eso? Si queréis clipearlo, pero vamos, me cago en mi vida O sea, me he cagado, tío Literal, bro Qué cabrones, tronco 04, 07, 08, 040708 08, vale. 04, 07, 08, ¿no? Era. 04, 07. Coño, él ha cagado, tío. Bueno, lo tenéis, ahora racional, Clía, pero qué aso. 08, ¿no? Era. 08, ¿no? Creo. No, ¿eh? 04? 07? 08? ¿Sí? ¿Eh? Le tendré que presionar a hacer algo. Qué gacho este chapa, me ha encantado. Está bien, ¿no? Seleccionar el número, cambiar. Eh, ¿Qué pasa? Creo que se, agarro, se grabó algo más, no te preocupes. Ahora mismo lo raciono, tío. Fucking grande. ¿Cómo, ¿Cómo coño lo hago? O sea, ¿eh? 04? 08. Ah, no, ¿eh? 08, o sea, está bien puesto. ¿Qué coño? Me cago en mi puta... <risa> Muchas gracias, le fío, tío. Me cago en la leche Vale, lo voy a mover en plan 08, 07, 04, vale Voy a ponerla al revés 08 08 07 04 No, qué cojones, tío, pasa Gente, ¿qué pasa aquí, tío? Me encanta, tío Fabio YouTube 10, eh, muchísimas gracias por ese mega follow buenardo Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad Papá que humo en Twitch, bienvenido Ipana ¿Cómo estamos? Eh, Fabio ¿Cómo, Fabiano, perdón, de de ¿cómo, mi va, mi este? Mi ¿cómo va, decir, va este? Bueno, jueves, pues, miércoles, con Flowa, ¿no? ¿no? Muchas gracias campeón de Chávez Todo el mundo defiende el chat, qué susto me he pegado, tío Vale, 0-7, 0-4 o sea, a Lenuz, muchísimas gracias por ese megafolo, Bonardo. Bienvenidos a ambos. Espero que disfrutéis del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá, que como en Twitch. Ahora sí, ahora sí, era al revés, era al Hostia, qué guapo. Oh, vale, si sí, se grabó bien, vamos a verlo. Vale, el gato. Tenía alto pica los zombies con Mateo. Literal, ¿esto se parte o algo? ¿No? ¿Por dónde voy entonces? Se supone que hay un puente. ¿Qué tengo que dar? ¿Toda la huerta por aquí? Para comerte Qué gachón, tío Ay, qué Sergillo. Qué gachón, tío Me encanta Qué serjillo, tío Siempre la Que Me gustó mucho, a mí Fue el cod 2 eh Para jugar con los panes El Black Ops 2 fue la caña Yo me lo pasé en grande Hombre, claro He saludado también Para comerme <risas> Para comerte, tío Qué gachón, qué Sergillo. Vale, es esta casa de aquí Tenemos que ir por aquí, ¿no? Eh. Vale, por aquí Venimos a lo mismo, ¿no? O sea Venimos al mismo lugar Paranoia A ver Vale, ¿no? toma para adelante Por aquí ¿Qué Call of Duty y Blanco Es que han sacado El of Duty y Blanco A ver, me han molado Los Call of Duty en sí eh, En su totalidad me han molado ¿Me puedo tirar por aquí? ¿No me puedo tirar por aquí? ¿Qué, ¿qué debo hacer, niño? Se me, el video, me he cagado tío Digo, Sergio, ¿eso qué es? Me encanta esa recompensa Dios, cómo grita, hermano Cómo grita Dios, diablo Grita hierro Diablo, ese culo bota mierda Puñeta, ese culo bota mierda con el un super OP. Buah, el nuke era increíble para los zombies, eh. O sea. Lo malo es que yo no lo cogía casi nunca para no terminar la ronda. Tengo que venir por aquí, pero ¿cómo voy por ahí, tío? Pero caso. Troleo, hermano. Si acuchillas a los montones de paja, te da munición. ¡Qué gachón! ¡Nah! La vida. Ya el Balta me troleó mucho con eso. Es aquí, ¿no? O sea, aquí tiene que estar. ¿Cómo estamos, Nachillo? ¿Cómo va la tarde, mi hermano? Es por aquí, ¿no? Y yo exagerado, pisa. A ver. Son los dinamitas, eh. Estoy probando los memes. Están muy guay, la verdad. O sea, ya saben, me flipa. Me... Ah, estaban aquí. Lol. Vale, me quedé tu tía. Ya que te... Me decís, la verdad, eh, el chica a la que le hemos liado. Esa me flipa muchísimo. Es que Sergi de Coca-Cola también es muy gracioso, tío. Bueno, pues ya está, ahí sí. Por aquí, por Pero donde tenemos que okay. ir.